¿Qué tan complicado puede resultar este tipo de trabajos dentro de ilustrador? Pues la verdad, para nada. Simplemente vamos a seguir estos pequeños pasos. Ya tenemos adelantado el texto. Como siempre lo podemos ver acá arriba en el panel de carácter. Se llama Shopping Script a 250 puntos. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Vamos a crear un efecto de 3D, pero de extrusión y biselado. Vamos a activar la opción de previsualizar. Y nosotros ya hemos adelantado los valores para no perder el tiempo. Así que vamos a poner menos, vamos a poner 10, menos 20 y 10, ¿no? Ahora, quizás menos 40 nos puede quedar un poquito mejor para que nos dé profundidad. No, vamos a dejarle menos 20, está más que bien. En profundidad le vamos a dejar unos 100, está más que bien. Y ahora damos clic en OK. En este momento voy a proceder a separar tanto la profundidad como el color rojo que está aquí. Para ello me voy aquí a Objeto y vamos a expandir la apariencia. Está pasando algo muy importante porque cada vez que expandimos la apariencia, estos objetos se, se agrupan. Entonces, qué es lo que tenemos que hacer objeto, desagrupar las veces que sean necesarias. Lo he hecho la primera vez. Voy a dar un clic aquí. Ah, sigue agrupado. No importa otra vez, desagrupar. Hasta que prácticamente ya lo tenemos listo. Ahí tal y como está. Ahora, en este momento voy a valerme de esta herramienta que mmm, se lo utiliza muy poco, pero en estos casos y en casos muy parecidos es como agua en el desierto. Es la herramienta de la vara mágica. Doy un clic para que todos los objetos que tienen el mismo color estén totalmente seleccionados. Y en el panel de capas voy a crear una capa nueva y voy a sacarla desde su menú contextual para explicar lo siguiente, ¿no? Si alcanzas a saber que en la capa 2 tengo este botoncito rojo que está activado aquí, pues me está indicando que todos los objetos que están seleccionados en esta capa 2, para llevarlos a la capa 3 simplemente clic y arrastrar. Perfecto, mira, voy a ocultar la capa 3 y ahora me he quedado con la capa 2 con el efecto que realmente quiero. Esto realmente es súper interesante. Ahora con la herramienta de selección, clic y arrastro para seleccionar todos estos objetos. No importa si en la barra de herramientas me sale este signo de incógnita, pues lo que voy a hacer aquí es a ponerle un color de degradado. El degradado tradicional dentro de Illustrator lo voy a colocar. En el panel de degradado voy a asegurarme de elegir radial, ¿no? Y ahora, si presiono la tecla G, voy a hacer esto. Clic y arrastro desde arriba. ¿sí? Puedes hacerlo más corto, más pequeño. Bueno, bueno ya depende exactamente qué es lo que quieras hacer. Yo lo voy a colocar más o menos por ahí. A ver, ahí, exactamente ahí. En el panel de degradado, y el siguiente paso es cambiar los colores o editarlos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, dentro del grupo de los grises... Voy a elegir el segundo que vendría a ser negro al 90%, clic y arrastro y voy a reemplazar por el color que está ahí. Si nos fijamos muy bien, el color del fondo es exactamente del 90% del negro que el que acabo de poner en el degradado. Y en el color blanco que está aquí voy a dar doble clic. Voy a colocar un color un poquito más oscuro quizás, este que está aquí. no Con la herramienta de selección puedo agrupar estos objetos, me interesa muchísimo siempre agruparlos. no mira Ya tengo esto que está aquí. Recuerda que estamos trabajando con capas y en la capa 3 ya voy a separar o voy a poner el, la capa que está ahí. Mira que nos está quedando bastante bien. Voy a poner un candadito en la capa 2 y ahora voy a centrarme de manera directa en la capa 3, pero voy a cargar un degradado. Entonces me voy a poner el de muestras, más opciones y por aquí están los degradados que realmente salvan vidas como llamo yo. Voy a elegir un metálico, pero puedes elegir realmente cualquiera de ellos. No te preocupes, el resultado va a ser espectacular. Vamos a elegir el primero que está aquí, o el segundo, depende mucho de lo que quieras hacer. Ahora, elijo o selecciono todos, con clic y arrastrar todo lo que está aquí. También lo voy a agrupar por si acaso se me vaya a enojar, ¿no? Doy un clic aquí, en el degradador voy a elegir lineal, ¿no? Y aquí realmente sí puedes hacer maravillas, ¿no? Puedes cambiar el sentido del degradado como tú quieras, realmente los resultados van a ser espectaculares. Mira, en pocos pasos, esto que realmente está como para chuparse los dedos.